Vamos a ver la desestructuración en JavaScript. Creamos primero un objeto, nuestro Pokémon, va a tener un nombre, una temporada y un poder. Desestructuramos las variables nombre, temporada y poder. Y las utilizamos en un console.log. Podemos realizar el mismo proceso desestructurando directamente con una función desde el argumento.